Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida Jehová. Es de se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Segunda Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas,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 Mostrad pues con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro motivo de orgullo respecto de vosotros. Primer Libro de Crónicas Capítulo 5 Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anok, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaía a su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, Micaía su hijo, reaía su hijo, Baal su hijo, Beera a su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios.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 el cual transportó a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Ala, a Abor, a Ara, y al río Gozán, hasta hoy. Capítulo 6 Los hijos de Leví, Gersón, Coat, y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón, y Usiel. Los hijos de Amran, Aarón, Moisés, y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Phineas. Phineas engendró a Abisua. Abisua engendró a Buki. Buki engendró a Uzi. Uzi engendró a Seraías. Seraías engendró a Merayot. Merayot engendró a Amarías. Amarías engendró a Aitob. Aitob engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aimaas. Aimaas engendró a Azarías, Azarías engendró a Joanán, y Jehoanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Itob, Itob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Ilcías, Ilcías engendró a Azarías. Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví Gersón, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simei. Los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Uziel; Los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según sus descendencias. Gersón, Libni su hijo, Jaad su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, atrae su hijo los hijos de Coad Aminadab su hijo, coré su hijo, asir su hijo, Elcana su hijo, Ebiasab su hijo, asir su hijo, taad su hijo, Uriel su hijo, usías su hijo y saúl su hijo, los hijos de cana Amasai y Ahimot Elcana su hijo, sofai su hijo, naad su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo.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 hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén después estuvieron en su ministerio según su costumbre estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coad, el cantor Emán hijo de Joel hijo de Samuel hijo de Elcana hijo de Jeroam hijo de Eliel hijo de Toa hijo de Suf, hijo de Elcana hijo de Maat hijo de Amasai hijo de Elcana hijo de Joel hijo de Azarías hijo de Sofonías Hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Biasaf, hijo de Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei hijo de Jahat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es, Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluk, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Ilcías hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví.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 Uzi su hijo, Seraías su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Aitop su hijo, Sadoc su hijo, Aimaas su hijo. Estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Les dieron, pues, Hebrón en tierra de Judá y sus ejidos alrededor de ella. Pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone.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 Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón, y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coad dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio, Siquem, con sus ejidos en el monte de Efraín. Además, Geser con sus ejidos, Jocmeam con sus ejidos, Betorón con sus ejidos, Ahalón con sus ejidos, y Gadrimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, Aner con sus ejidos y Bileam con sus ejidos, para los de las familias de los hijos de Coad que habían quedado. A los hijos de Gersón dieron de la media tribu de Manasés Golán en Basán con sus ejidos, y Astarot con sus ejidos. De la tribu de Isacar, Sedes con sus ejidos, Daverat con sus ejidos, Ramot con sus ejidos, y Anem con sus ejidos. De la tribu de Aser, Masal con sus ejidos,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 Jaza con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, y Mephaat con sus ejidos. Y de la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos, Mahanaim con sus ejidos, Hezbón con sus ejidos, y Jaser con sus ejidos. Capítulo siete. Los hijos de Isaac fueron cuatro, Tola, Fua, Jasub, y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Rephaías, Jeriel, Jamai,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 Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran ochenta y siete mil hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron tres: Bela, Bequer y Gediael. Los hijos de Bela: Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, cinco jefes de casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados veintidós mil treinta y cuatro. Los hijos de Bequer. Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, jerimot Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Bequer, y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias, resultaron veinte mil doscientos hombres de gran esfuerzo. Hijo de Jeriael fue Bilán, y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis, y a Isaac. Todos estos fueron hijos de Jeriael, jefes de familias, hombres muy valerosos, doscientos que salían a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim hijo de Aer. Los hijos de Neftalí, Jaseel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bila. Los hijos de Manasés, Azriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Makir, de y Maquir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Selofead, y Selofead tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, y su hermana, Amolequet dio a luz a Isdod, a Bieser, y Maala, y los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki y Aniam. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Taat su hijo, Elada su hijo, Taat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días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 Josué su hijo, y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Jezer y sus aldeas, asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas, y junto al territorio de los hijos de Manasés, Betseán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Meguido con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Asher Imna, Isúa, Isui, Bería y su hermana Sea. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel, el cual fue padre de Bir -Savit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam y Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de Elem, su hermano, Sofa, Imna, Seles, Amal. los hijos de Sofa, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Bezer, Od, Sama, Silsa, Itran y, y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel y Resia. Todos estos fueron hijos de Acer, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes.